Nos queda pendiente una sesión sobre IRC IRC uh, quiere decir Internet Relay Chat uh, Internet Relay Chat es un, esperamos que, es un protocolo de comunicación para mensajería instantánea Es decir, un chat ¿vale? Todo el mundo ha utilizado chats varios Pues el IRC es un protocolo de, de chat el uh, lo curioso es que lo primero que sale del IRC es el IRC de Amon de este hombre, Yarko del 88. Por eso se dice que el IRC es más antiguo que la, que la VVV que la web. ¿vale? Entonces estamos hablando de un protocolo de chat bastante antiguo y arraigado en, en la red. ¿vale? Uh, para utilizar el IRC. Uh, necesitamos tener claros cuatro conceptos uno es el servidor donde nos vamos a conectar al igual que Mumble al igual que todos estos servicios necesitamos saber dónde nos vamos a conectar uh, qué cliente vamos a utilizar uh, hay varios, ahora miraremos un par o los más significativos el nickname, qué nombre vamos a usar para, para la red para identificarnos y la sala o canal sala o canal no es na nada más que una etiqueta o que que es un hashtag de Twitter, pero en IRC, ¿vale? Es un sitio donde nos ponemos para hablar de un tema concreto con un topic, un, ¿no? un tema de conversación concreto, ¿vale? Entonces, en cuanto a servidores de IRC, no sé, aquí he apuntado un par que son muy famosos, más que servidores, son como red de servidores de IRC, que es frino de IRC Hispano, ¿vale? Normalmente utilizan el puerto 667, 667 se lo pongo porque normalmente os lo va a pedir, y uh, si vamos ahí, ahí nos va a decir cómo conectarnos a, al servidor, cuál es su IP o dominio que debemos utilizar. En cuanto a clientes, os hemos puesto aquí los que algunos que creemos que son como representativos o más populares. ¿vale? En cuanto a Windows y Mac y tal, está el Mirk y el XChat. ¿vale? Son clientes que al igual que hemos visto esta mañana con el Mumble, pues que todos los instalas, tú le dices al servidor que quieres ir, a la sala que quieres ir, el nickname con que quieres registrarte y entras a, a la sala de chat pública. ¿vale? Está, hemos puesto el Empathy porque todos los que usamos distribuciones en el Linux muchas veces viene incluido y el Empathy entraría en, la, en un tipo de, de clientes de IRC que nos agrupan distintos protocolos de mensajería en tan Uno también muy conocido es Pidgin, ¿no? que son clientes que ahí podemos tener pues el Facebook, podemos tener el getal podemos tener el Messenger, podemos tener el IR, podemos tener varios, ¿no? y solo abrir el, este cliente podemos estar interactuando en varias redes de, de mensajería y de chat a la vez. ¿Vale? Empathy es uno de estos. Y luego, últimamente hemos visto que son muy populares clientes Web, ¿vale? Que son los que vamos a ver así en un plis para hacernos una idea de que es un, un IRC, ¿vale? Uno es el midbit que es bastante popular últimamente, o por lo menos, sí, abro un momento. Que es un cliente IRC por web. Entonces está guay porque no tenemos que instalarles nada y podemos entrar en una sala de chat por IRC desde la web, ¿vale? La, la enlace, vamos aquí y lo guay es que no nos envía directamente a un servidor, sino que podemos decirle a qué servidor queremos ir, ¿vale? Aquí hay muchos para escoger y si no, le damos a server y podemos decirle manualmente a cuál queremos ir. ¿Vale? El, el servidor donde vamos, el un nombre que vamos a utilizar y el canal, el tópico, el sitio donde nos vamos a encontrar con, con gente. ¿Vale? En un servidor, acostum servidor acostumbra a haber muchas salas, pues yo qué sé. Una hablando de fútbol, el otro hablando de no sé qué, el otro, no sé qué, y nosotros vamos a la sala que nos interesa donde hemos quedado con gente, o simplemente a ver qué se dice en esta sala pública. bajarse un cliente instalarlo el server tenemos que saber dónde vamos, al igual que en Mumble podemos ir al server de DRI o el server de no sé qué más hemos visto esta mañana, pues aquí tenemos que saber a qué server. Normalmente quedamos con una comunidad, estamos haciendo una comunidad de lo que sea y por la lista de correo decimos nos vemos en tal servidor de IRC ¿no? a tal sala. Sí. Sí, si os parece, hacemos una prueba real con el siguiente. vale, Así vemos exactamente qué es un IRC, porque este uh, está guay porque podemos escoger el servidor, pero uh, tiene publicidad y esas cosas que a veces son como molestas. vale. Entonces, si vamos al siguiente ejemplo, es el CuePIR, que esto lo utilizamos nosotros. ¿Vale? Esto es en muchos programas, en muchas comunidades es bastante habitual Esto ya nos, re nos redirige a un servidor determinado No lo decimos al servidor ¿vale? Cuando se usa un QPIRC eh, nos envía ya a un sitio Entonces ponemos el nickname Les he puesto el nuevo de aquí Y entra en el canal Anon ¿vale? Y uh, pues el QPIRC nos envía a un canal que se llama Anon Podemos hacer la prueba si queréis Y alguno más se puede entrar Es winston.comunia.org 9090 ¿Vale? Y uh, le decís el NINEP que queráis y el canal le hemos puesto, que lo hemos puesto. Anon. Ah, Hashtag Anon. ¿vale? A ver si por ahí. Entonces, simplemente es una sala uh, pública en este caso, donde se puede ir uh, entrando gente y discutir sobre el, el tema en cuestión que podemos definir, ¿vale? Normalmente se le llama topic y le decimos pues a la cuestión que se habla en, en esta sala. Si entra alguien más... Si no entro yo. Vale. Entonces, nada, tenemos la sala, todo lo que escribamos uh, lo va a ver todo el mundo y si queremos podemos ir a un, si vas a, encima de Simo y clicas, si sí, podemos crear uh, chats, un query, un query, podemos crear chats privados con uh, nosotros y Simo, el usuario que sea, ¿vale? Y si no tenemos la sala y vamos abriendo salas o chats privados con usuarios, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto sala? Entonces, si tú no es un en el al wiki, um, bueno, luego os hablo, si sería, uh, lo que si llega, lo que os decía del canal, ¿no? el canal es como una sala, una room donde hablar con gente de forma pública, entonces hay formas de moderar el canal, ¿no? si realmente queremos hacer una reunión tal y cual, hay lo que se llama operadores de canal. Normalmente, en la mayoría de redes de servidores IRC, el operador de canal es el primero que llega. ¿Vale? Entonces, este es el que puede definir muchas veces el topic, es el que puede banear usuarios que nos trolean, es el que puede, no sé, hacer varias cosas que tienen privilegios especiales. ¿vale? Aquí, si queréis, pero que aquí bondad lo vamos a comentar, hay los modos del, del canal. Un canal puede ser privado, puede ser secreto, puede ser necesario que te inviten para entrar o no. Lo normal es que nos vayamos a encontrar con canales públicos ¿vale? Los boots es una cuestión También muy De muy esto de, la, de los chatirk Y son nada más que robots Que están ahí, que pueden ejecutar scripts Y pueden hacer cosas en la, en, en la sala Y normalmente se utilizan Para no perder el owner del canal Para que siempre sea el, sea el propietario del robot Y pueda usar pueda ser el operador vale, Pero hay quien hace otras cosas Más divertidas o menos Con los boots en los canales IRC. Y nada, aquí tenéis un glosario de varios temas, no sé, el a, que es el retardo, si tenemos retardo, no en el servidor, vamos a ir más lentos o tal, y tenéis varios conceptos aquí de glosario, ¿vale? Entonces, el IRC es un protocolo bastante antiguo y funciona básicamente, aunque nuestro cliente que nos instalemos o web nos permita algunas opciones gráficamente y tal, el IRC uh, funciona por comandos directamente en la barra de chat ¿vale? si vas un momento al, el... sí, y en la barra de chat ponemos barra help ¿vale? barra ayuda y vamos a la status nos va a decir todo lo que podemos hacer ¿Vale? aunque parece un poco así, realmente es como así que acaban funcionando la gente que trabaja mucho en IRC es como acaba funcionando, no tanto por el entorno gráfico sino lanzando comandas directamente aquí, cualquier comando se lanza con la barra y podríamos lanzar cualquier de estos no o un nickname para cambiarnos el nombre, o un juiz para saber quién es un usuario, lo que sea barra, el comando, lo que sea Vale, así es realmente como se utiliza el IRC aunque algunos clientes nos lo pueden poner más fácil con algún sistema gráfico, tal y cual, algunos menús pero no es muy corriente, realmente si utilizamos mucho el LIRC vamos a utilizar estos comandos ¿vale? entonces nada, el IRC es un protocolo muy antiguo muy antiguo en la red y fue tuvo su apogeo en los años 90, principios de los 2000 y fue un poco desplazado con el apogeo, supongo que recordaréis, de messengers y demás vale se consideró en ese momento que eran protocolos más modernos que permitían videoconferencias, permitían otras cuestiones, ¿no? Y a su vez Messenger pues ha sido un poco dejado de banda por Twitter y otras redes sociales, ¿no? A banda de Messenger, que supongo que recordáis que todos tenían correos con mail y usaban Messenger, ya nadie lo usa, ¿no? Pues ir le pasó algo similar, ¿vale? pero aún así ha quedado ahí porque permite hacer salas de forma muy fácil es muy completo si conocemos la orden de comandos y podemos moderar de una forma fácil muchos proyectos de software libre siempre tienen el wiki con la documentación, las descargas y el canal IRC para poder entrar con la comunidad y hablar con ellos es bastante común aún y se usa bastante vale, esto es un canal IRC el, la ley se está utilizando Conversation sería un, un cliente que nos instalamos en nuestro ordenador vale nos va a permitir hacer todas estas cosas de comandos directamente desde entorno gráfico y que un desconectado. A KDE. KDE es un proyecto de software libre, de entorno gráfico, que mucha gente está pendiente de este proyecto y como veis utilizan mucho el canal IR para sus dudas, sus cuestiones, y es un mogollón de gente. ¿no? Normalmente cuando, si estamos aquí en la red, si nos dicen algo y nombran nuestro nombre, el cliente ir acostumbra a decirnos que hablan sobre nosotros. vale Es habitual tener el canal ir ahí perdido en una pestaña más de, ¿no? de todas las cosas que estamos trabajando y cuando hablan sobre nosotros y se cita nuestro nombre, el cliente te dice eh, que te están hablando. vale O sea que si queremos hablar con alguien, normalmente con nombrarlo ya te hace caso. Que si dices simplemente hola en la sala, a lo mejor nadie te va a hacer caso porque ten en cuenta que la gente que utiliza ir a lo mejor tiene 20 salas abiertas. ¿vale? Entonces, si no decís personalmente, a lo mejor no, no os contesta. No, y, y en, es, un, es una cosa que al igual no, puede, no se usa el día a día, pero sí que está bien de bajar el programa, os lo guardáis ahí guardadito, porque hay momentos sí que, que hay un apogeo de que todo está saturado y los ir normalmente funcionan. ¿vale? Es algo que tú solo tienes que saber, servidor, puerto y el canal, ya sabes que funciona. Yo qué sé, con operaciones de Anonymous es lo que se usa más esto. Porque es lo más rápido y directo que hay. Yo doy paso a las palabras y digo una cosa. O sea, que queríamos explicarlo. Este es como un ejemplo distinto de lo que hemos explicado. Tiene menor usabilidad, por un lado. No es tan sencillo, pero tiene otras virtudes. y Es una cultura que, yo qué sé, la gente un poco más tequi tiene y también esto de la etiqueta de cómo usar estos canales ¿no? y creíamos que era interesante poder explicar el IRC. Eh, nos queda poco tiempo para cerrar, a las 8 cerramos, entonces no sé si hay alguna, alguna pregunta para ir cerrando, que ya hemos dado bastante la tabarra hoy, yo creo, que tenéis que estar cansados así que si hay alguna pregunta si no cerramos pues. ¿cerramos o qué? Vale, pues muchas gracias a los compas de Comunia también Y mañana aquí a las once para más, ¿vale? Hasta mañana.